Yeah, yeah. Sigan hablando esa mierda de mí. Tengo un culo grande, una bolsa y un Soy Estoy quemando patrones En las mentiras canciones yeah. oh. Me respetan en mi barrio y en el tuyo te dieron par puñaladas. No soy yo oficio el barrio, soy hago dinero con la piada. Iba con los pisos rotos pero no iba presumiendo de lo que mamá compraba Le dio rabia, que con 15 y 100 emo con mi labio les ganaba Que no fueron referentes para mi truco, le dio rabia Oh shit uh si decisión tan sabia? He cometido errores, he saqueado temas malos. Pero no he tirado en la mujer de mis hermanos. Yo he sido drogadicto y un buen hijo de que hablaron. Y no he comprado ni gramo con su plata, patos. Nos invitaron a la grasa y me quisieron sacar. Y los sacamos de la grasa y no, no pudieron grabar. Hoy ni cantamos esas cosas ni esos temas, papá. Y estoy metido haciendo barras, no hago memes, papá. Uh, fíjense a quién le cuenta cosas. Que esas chimbas van con panas que después me cuentan cuenta cosas. cosas. Uh, no pero son chismosas, nosotros el jardín, las espina y la, la risa. no ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? hablando esa mierda de mí, en un culo grande, una bolsa en un vídeo, estoy quemando pavlones, mientras me tiran canciones. Yeah. Sigan hablando esa mierda de mí, en un culo grande, una bolsa y vídeo, estoy quemando patrones. Uh -huh. mientras me tiran canciones. Yeah hablando esa mierda de mí Tengo un culo grande, una bolsa y un vídeo Estoy quemando patrones Mientras me tiran canciones No hey, van es? es? hablando esa mierda de mí Tengo un culo grande, una bolsa y un vídeo así quemando patrones Mientras me tiran canciones quería tirarles, pero me tocó. No me toca la cara una vez menos dos. Los golpes de, uh, de Colombia Pro. Somos cerradas de la montaña, no digas que no. No digas que no. Somos cerrados de la montaña, no digas que no. No digas que no. no, digas que no. Somos cerrados de la montaña, no digas que no. Maricones. La ternurita ahí, un romantiqueo que nos acaba. Chao. <risa> Chao. Es que de ese se me besa. Besitos.